Creo que esa es la palabra, la que acabas de decir calidad, porque no, no no se ha inventado nada en esta casa, sino que se propone el uso de, de lo mismo de una forma diferente o correcta o de mayor calidad. somos del despacho de obra blanca y estamos en casa iguana aquí en veracruz usted es un despacho muy joven este y me platicaban hace un momento que ambos estudiaron en el tec de monterrey en, en monterrey eh, pero están trabajando ahora acá en veracruz debe ser un cambio fuerte no eh. pues empezamos el, nuestro primer proyecto fue aquí en veracruz entonces Sí fue este, un poco al principio hacer clic con, con los materiales de aquí, eh, porque aunque ya está todo muy globalizado, finalmente nos tenemos que contextualizar, ¿no? Y pues sí, pues todos nuestros cinco años y medio de estudio traíamos otra, otro chip, pero pues finalmente eh, pues te adaptas y, y vas leyendo lo que, lo que tienes a la mano. Este, al graduarnos, casi medio año después, este, se dio la oportunidad de la casa, diseñar la primera casa completa, que es algo, este, pues no, no cualquiera tiene esa oportunidad, muchas veces empieza o normalmente con, con alguna remodelación, algún espacio, alguna casa pequeña, pero esta fue una, una casa grande, la primera que se nos pidió, y muy pronto después de graduarnos, entonces eso es lo que nos, nos llevó a, a, como la obra era aquí, a venirnos a Veracruz y, y a quedarnos. Trabajamos de lleno en esa casa y de ahí este, se nos fue pidiendo más, más trabajo y pues ya se estableció obra blanca como despacho aquí, aquí en Veracruz. Este, y sí fue, este, fue algo difícil venir de como dice Gaby, con un chip allá en Monterrey, con una teoría, este, todavía, todavía no mucha práctica, este, pura teoría de, de escuela y de una ciudad completamente diferente a, a Veracruz, donde se construye con, con puro concreto y acero en Monterrey. Y aquí al traer el acero, pues no te dura más de, más de dos meses en lo que lo colocas. En, en la obra, o de hecho a veces la varilla hasta una semana te puede durar este, hasta que ya está oxidándose casi al punto de, de deshacerse en tu mano. Entonces sí fue, fue un tema, el primero pues el, el adaptarse, el, el retomar la parte de la teoría pero aplicada a, a lo local. No, no tenía caso traernos cosas que no, que no son de aquí y aplicarlas. Y también nos harta que hice lo del despacho joven en ese primer proyecto. Este, todavía pues digo para quien quien ve esta entrevista y que es un que está a recién graduarse o empezando su oficina, este, pues nosotros en ese primero un, un profesor y jefe un, un, un arquitecto con el que trabajábamos, trabajamos varios años, te nos decía, "No, pues qué están haciendo? No, qué tal cosa. A ver, pásamelo así como tipo revisión, ¿no? que estábamos en la escuela. Y, y pues daba sus sugerencias, o comentarios y finalmente también tampoco podían ser tan atinadas porque no estaba viendo este pues todo lo que lo que lo que ya te das cuenta cuando estás aquí no el clima, el norte, el sol, el calor, el material y todo los Entonces, pues ya de ahí pues de aquí para adelante no o sea hay que hacer buena lectura de las cosas del cliente, del contexto y y ya no y así terminamos <risa> en Veracruz el sitio que que nos encontramos es de una forma pues, algo irregular. Este lado tenemos la, el único vecino colindante que ocupa la mayoría del, del terreno y es con el que nos alineamos para, para el desarrollo de, de la casa. Tanto del remetimiento como de altura. Entonces en el terreno teníamos varias, este, varias líneas en diagonales y una curva. Y tenemos el, eh, los dos frentes que comentaban. Al final decidimos utilizar el, el segundo frente que, que teníamos este, para el vehículo. Para un espacio residual que teníamos, este, ahí es donde colocamos los, los vehículos y el frente, pues puramente el, el proyecto y una fachada, a ver si contemplativa. La casa se divide en tres volúmenes muy sólidos. Y es donde todo, todo el programa sucede. Al final esta conexión es la que nos nos da, este, es un pasillo que nos conecta a todas las zonas de la casa y todos los espacios vacíos pues nos genera espacios de transición o pasillos o, o patios interiores. Eh, en estos puntos para unirlo también se utilizaron muros celosía con el mismo tabique refractario pero en forma de soleras mucho más delgado y se colocó de una forma este, muy común en, en Veracruz que, que, se, que en muchas de las, de las casas o construcciones antiguas ya se, se venía utilizando que es el colocarlas como como un, una torre de naipes, una por una. Esto este, lo replicamos de una, una mayor escala y en lugar de hacerlo solo como, como un remate o un detalle lo utilizamos como todo un muro celosía que nos termina de, de unir todo el concepto, toda la, toda la idea que termina siendo muy sencilla. Ya una vez que, que se depura y se itera una y otra vez para para lograr el, este, que todo el programa se contenga en este espacio. Y logrando eh, estos espacios libres que lo vuelven este, pues una, una obra saludable que pese a estar muy, muy cerrada hacia el exterior, este, tiene muchas... Muchas áreas donde ver hacia, hacia el interior y ser introspectiva. Estamos a, eh, aquí en el acceso de Casa Iguana. Eh, vamos a, a ir entrando para que conozcan el proyecto. Aquí, pues bueno, la primera intervención que pueden ver es en la banqueta. Este, también lo cambiamos a que fuera la materialidad de, de la casa que, que desde ahorita se puede percibir y no, se, no nos quedamos con la idea de, de la banqueta que se tenía en el fraccionamiento. importante aquí, bueno, recalcar el remetimiento que se tuvo para, para evitar aplastar, entre comillas, al peatón por, por el tema de la masividad en fachada que tenemos como protección de, de las inclemencias del tiempo. ¿Se este, pues, trabajó la banqueta con los mismos elementos, como dice Gaby? con la misma materialidad del interior, no lo dejamos, este, pues ahora sí sin diseñar, y el, los elementos de paisaje igual fue muy sencillo el utilizar solo grava y enterrar estas macetas con agaves que con el tiempo han crecido naturalmente, este, con este, este patrón muy alineado donde se ve la intervención del hombre, pero a la vez es, un, es una planta regional que crece sin, sin necesidad de de regar o muchos cuidados es, es nativa entonces no, nos da esta esta bienvenida que no requiere de mucho mantenimiento ni muchos elementos este, pues de, de teatralidad o de pantalla ni reflectores eh, y que van, van bien con, con el tema con el tema de la casa aquí se nota muy claramente cómo se va aterraceando los los diferentes espacios pero de una forma gradual para no no sentir los este, no sentirlo una vez que está recorriendo la casa esta altura responde a ese nivel a los 2.10 que viene a nivel de banqueta y aquí enfrente remata remata esta altura entonces le da cierto sentido a esta, a esta barda perimetral no es solo una barda cualquiera para este, delimitar el, nuestro espacio y por la materialidad que se le dio este, termina siendo parte importante del proyecto también aquí sí puedes percibir el, el aire, el viento viene del norte y ya te da la orientación del, del lote y eh, lo que te comentábamos que son estas fachadas cerradas no te, no te, te protegen este, lo que es el interior y te dan mucha claridad del, del volumen y del concepto de los tres pisos. Y este es nuestro segundo frente que es mucho más reducido y es el espacio que, que queda, entre comillas, residual de la casa el volumen en esta parte lo recortamos para que el carro entre, pero es el espacio mínimo que se requiere para el vehículo, no, no fue la, el espacio principal en, don, en el que giró todo el concepto, toda la distribución de la casa, que es algo eh, importante para nosotros, no, no, nos, no le vemos el caso gastar tanto recurso para que el auto esté cómodo, preferimos utilizar eso en, en los espacios interiores y... El espacio que quedó este, fue el que se, se destinó para el vehículo. Bueno, este es el acceso principal peatonal de la casa. Es, es la división entre los dos primeros volúmenes y nos crea este, este pequeño vestíbulo. espacio nos crea el vestíbulo de la casa. Este, por un lado tenemos la entrada del jardín y por el otro el acceso a la, a la sala de la casa. Bueno, aquí en la en la sala, este pues eres es el espacio público en la planta baja y cuando tienes los ventanales abiertos, aparte de que aprovechas el, el digamos como el túnel de viento que se hace la ventilación cruzada, este, pues tienes distintas vistas de, dependiendo de dónde estamos, ¿no? Aquí, bueno, pues, estamos en la sala de comedor y por acá es este espacio, pasillo que conduce al comedor y cocina y cuando tienes este recorrido donde ves el jardín y también se, se, te, se abre la vista este, pues al exterior. La diferencia es muy obvia al, al ver el sistema constructivo que se utiliza al centro, es, un, es una loza este, maciza de concreto común con cimbra igual de, de tablones de madera de segunda como se usa en el rodapié. Y al entrar a cada volumen, este, regresa la losa aligerada con de sistema de vigueta pretensada y dos velas de concreto. Y aquí, por ejemplo, podemos ver piezas del mobiliario que te comentábamos que eran remanentes. Este material, no lo, no, el, el mármol travertino, que no lo han visto ahorita en planta baja, eh, al subirlo verán, pero igual son sobrantes de la casa y pues diseñamos el, el mobiliario aquí. Pues no sé, pondrán las llaves o lo que sea, no pero pues todo va muy acorde finalmente con, con la. La, el concepto y la materialidad de la el de mobiliario la casa. pertenece a la casa sí. no, no no se sacó de otro contexto para, contexto para colocarlo aquí y también lo que podemos ver en el recorrido es la disposición de que digo tampoco es así de que wow lo innovador no pero muchas veces están pidiendo ya de que o sala comedor cocina todo junto no y aquí se tiene esta independencia entre ambos lugares y bueno que aquí la señora no quería que la estuvieran viendo en que en lo que cocinaba o el relajito que hubiera por allá entonces está muy independiente aquí lo que es el comedor de, del área de preparación. Ahora, si, platicando este detalle, con un tubito de PVC, este, detallaba lo que es esta hondurita, igual este, ponía aquí lo que, o sea, detallaba lo que es la unión, lijaba, o sea, es un trabajo que se dice muy fácil cuando señalas uno, pero toda, toda la dimensión que esta tiene, la verdad es este, algo que se apreció muchísimo, muchísimo. Esta es otra de las texturas que hay en la casa. Este, pues digo, de comentar que también no todo es como que sale a la primera. Aquí teníamos el jardín en lo que es todo esta, esta, este área o este rectángulo. Y pues eh, con el tiempo, bueno, me preguntaba sobre los clientes. Realmente nos dijeron, no, ya este pasto nunca lo puedo tener vivo. Siempre está muriendo porque pues, le da la sombra. Y entonces ya se ideó, este, este, se, se diseñó otro... Otro patrón y se usó este granzón y bueno, ya aparte sirve como pues, cierta terraza o ex extensión de, de esta área que está aquí para poder utilizar si se resuelve el problema del, del pasto que pues no crecía, ¿no? Sí, es un detalle que se dio con el tiempo. este En verano no, no llega el sol hasta esta zona, pero en invierno sí. Entonces la casa se acabó en invierno y la casa tuvo muy buen pasto hasta que llegó el verano y, y dimos, nos dimos cuenta de de ese detalle que la luz alcanzaba a llegar pero hasta cierto punto y se decidió tomar esta decisión para, para corregir el, el error y, y bueno es parte, es parte de las cosas que también este, uno como arquitecto con el tiempo tiene que, que ver en sus obras también como los, los muros celosías hacen distintas sombras dependiendo la, la, no, no solo la hora sino la época del año este, las figuras son distintas entonces es, es un espectáculo este, padre, interesante, ver la casa, como cambia a través de, de todo el año. Con estos patios interiores es como se soluciona la ventilación y la iluminación en las recámaras del lado norte. Eh, como vieron al accesar Es la fachada cerrada Y entonces aquí de esta manera Cruza el aire con las dos ventanas Y tiene la iluminación No te sientes este, recluido ni atrapado Y tienes bastante privacidad no, La recámara para... se contiene dentro del volumen Es su pequeño patio este, La recámara Y de este lado tenemos el, este, el baño Y su vestidor este, el otro volumen es, de es del mismo tamaño y es, es un espejo de esta recámara entonces son dos recámaras iguales y en el volumen más grande está la recámara principal son, es el programa priva completamente privado que se tiene en planta alta y bueno para llegar a esa este, pues a síntesis eh, y, y contenerlo en estos volúmenes pues fue, fue mucho trabajo, mucha iteración ...para lograr acomodar este, así el programa y que funcionara. Sí, pues una de las cosas que se buscaba. Digo, la necesidad pues era una residencia con ciertas habitaciones, cierto programa. Pero pues ya es la labor del arquitecto proponer este... Pues primero conceptualizarla. Y como comentaba Gaby, uno de los primeros conceptos era esa casa permanente... ...pero de vacaciones. Que es, es uno de los retos que, que se tuvo con, con esta casa no generar una otra casa que podría estar en cualquier lado sino que esté arraigada al sitio y eso es parte de lo que este, explicaremos un poco más adelante pero de la idea que tenemos con el concreto este, que saliendo literalmente de la tierra es, es la cimentación y la que se logra asomar un poco en toda, en toda la planta baja de la casa. Este, en cuanto a la, la, lo que es la iluminación natural y la orientación que tiene en la casa, en lo que es la fachada principal es el norte. Y aquí en Veracruz, cuando eh, digamos son los eventos de norte, eh, pues son muy, muy, muy fuertes. Entonces toda la fachada es ciega y, y eso permite pues que te proteja totalmente tanto de azotones, de, o sea, de viento, entrada de, de arena y demás, ¿no? Y en lo que es en esta cara, pues es la del lado, la, lado sobre el oeste y está esta celosía que también ayuda a poner más difusa la, la luz, ¿no? Y sí, de, como dices, hay como cierta este, sensación como de un poco de penumbra o como ciertos espacios muy iluminados y luego no, y, y es parte de lo que se quería lograr, ¿no? Eh, hay grandes ventanales, pero hacia estos patios interiores, el jardinismo de la casa por lo que te comentaba Daniel eh, que no hay este, grandes vistas directas al mar o, o cierto parque eh, así y este y pues es una casa pues cerrada pero con una sensación que pues te da libertad al tener estas estas eh, opciones de abrir cerrar y, y estar también en exterior no y creo que eso fue clave para la conceptualización y cómo ve la gente la casa uh -huh. es muy masiva uh -huh. este, por fuera y, la, y las personas no se imaginan cómo es por dentro, cómo sí. se resuelve esta, esta masividad exterior, este, se resuelve adentro con patios, otros ventanales que, que no, se, no se alcanzarían a apreciar desde afuera y con eso resolvemos el tema de la iluminación y de la, la ventilación natural dentro de la casa. A mí me llama mucho la atención esta idea de estos nuevos desarrollos que esencialmente no tienen contexto, un poco lo sí. que decían ustedes hace un momento, eh, en el que, pues, me parece que, que, que está muy bien pensado justamente en este sentido, esta casa es un universo en sí mismo, no uh -huh. hay, eh, bueno, por supuesto, hay un contexto, está el viento, que, que es una lija, dices tú, Daniel, eh, etcétera pero, pero en sí mismo la vida interior, la sí. domesticidad, digamos, es lo verdaderamente importante en este lugar. Uh -huh. Sí, en esta casa fue... ...fue parte de lo que nos, este, nos llevó a llegar a este concepto... ...el no tener... Este, ...pues lo primero, el, el sitio siempre te dice qué hacer... ...pero en, en lugares como estos donde el, el sitio... Este, ...en cuanto a vistas o en cuanto a vegetación relevante... ...o en cuanto a vecinos, que aquí no los tenemos... ...no, no, nos, dictaba, este, no nos dictaba nada, no nos ponía ciertas pautas... ...que muchas veces nos ayudan a desarrollar un concepto. A veces es más difícil tener un lienzo en blanco que puede ser cualquier cosa. Al, al no tener esos, esos temas de que, que nos llamen a abrirnos hacia, hacia el mar o hacia cierto árbol, hacia cierto punto, este, nos, este, optamos por la casa este, que sea introvertida. Todo, como dices, todo ocurre al interior, a los patios. Este, tenemos ciertas eh, ventanas en la casa que permiten seguir viendo lo que sucede afuera pero no de la forma, este, no con ventanales o no una forma tan, tan abierta porque en, en sí no, no hay mucho este, por qué hacerlo. Este, y el paso del tiempo también se ve reflejado ahí en diferentes épocas del año y diferentes horas del día se reflejan sombras y luces diferentes y nos crea ciertos ambientes en, en cuestión del diseño en temas ya más profundos este, más, profundo, más este, de recorrido se, se tuvo que planear eso cómo, cómo se viviría accesando por, por cada entrada de la casa la, la frontal, la posterior, la del jardín este, y pensando en esos recorridos eh, también cómo, cómo se iban a ver cómo iba a entrar la luz dónde iban a estar las ventanas ubicadas, la alberca, el ref, como mencionas, el reflejo de la alberca, cómo iba a afectar al, al interior de las recámaras, se trabajó el tema del sonido, este, la alberca tiene, tiene una pequeña cascada que, que más que visual es, es auditivo, también las plantas que se, que se sembraron afuera, hay lavandas porque al abrir, al abrir estos ventanales permiten en ciertos momentos del día que el aroma entre a la casa y todos esos detalles se, se van trabajando dentro del dentro del concepto no son no son muy tangibles pero es, es, es nuestra labor pensar pensar en eso y no solo en, en lo físico el, el calor que genera el, el tabique este, se contrapone al, al uso del concreto aparente en el, en el techo y en y en el rodapié de, de toda la casa es algo que tuvimos que buscar desde antes de empezar un equilibrio sabíamos que el usar concreto ese, como mencionas este chupa luz o, o es muy frío entonces necesitábamos otro material que también fuera este natural o aparente que nos pues que que nos diera cierta calidez que le que contrastara a todos los elementos de concreto y y de, un, de algo de luz, de luz a la casa, este es el tabique, el tabique se eligió refractario y no un tabique común, porque este es más, es más claro y permite un poco, un poco más el rebote de la luz a que sea otro tabique completamente rojo o más oscuro. Creo que me gustaría platicar y que no se nota, no es como palpable, eh, digamos sí porque lo permitió pero al mismo tiempo no, no es tan tangible, es el tiempo que se tuvo en este proyecto el tiempo tanto de diseño como de construcción, eh, pues ahora sí que fue el, el que necesitó eh, este proyecto, ¿no? No hubo presión ni por parte del de cliente, ni una presión por cierta eh, la constructora, entonces eso permitió hacer las cosas bien, pensarlas, cambiarlas si gustas, eh, y hacer las cosas de manera que fueran embonando, ¿no? este Siento que algo bien hecho pues, necesita su tiempo y eso es algo también que a veces practicamos con los clientes, que no solo invertir dinero, sino invertirle el tiempo. Así entendemos mucho que pues a veces este, tienes que invertir cierto dinero en, un, un, en cierto tiempo y demás. Y pues trabajamos con todas las circunstancias, finalmente también son parte del, del contexto, digamos, eh, con el que se trabaja. Pero, pero algo de lo que sí apreciamos, digamos, de, de los aspectos que tenemos de este es el tiempo que se le pudo otorgar. Eh, también para el trabajador, ¿no? O sea, ellos sabían que, que, que haciendo las cosas bien era como iban avanzando y no tenían una presión de que a esta semana ten, tienes que terminar esta área. de Aquí no, o sea, las cosas simplemente se tenían que hacer bien y, y a la primera, porque pues también al manejar a parentes pues lo tienes que hacer bien, no puedes andar ranurando después y, y bueno, pues ya eso es este, digo tema técnico, pero pues que finalmente pues se ya, ya queda ahí y se vive de esa manera, ¿no? Sí. Aquí se cuidaron los moños, se cuidaron los clavos, se cuidaron, o sea, cada cosa y, y al, en un principio, el primer mundo cimbrado, bueno, la revisión de la simbre etcétera, ¿no? Y ya después ellos solitos iban, ya, ya sabían cómo se, se tenía que hacer.